Utilicen los recursos de manera adecuada que están previstos, es importante porque esos es son recursos que salieron de otro bolso y uno es bueno que se desperdicien. Ah, sí. Sí, mira Sergio, yo mi, mi opinión con respecto a esa actividad eh, que esperábamos eh, que pudo haber sido tal vez más concurrida, más concurrida sí. por parte de, de, los, de los votantes. Eh, hay muchos factores, entiendo yo, que ahí influyeron. Lo primero es que yo entiendo que los partidos políticos debieron, debieron ser más activos sí. con su militancia, motivarla, incentivarla, a que, que no, fuesen al simulacro, sí. porque es una manera de enseñar a sus votantes eh, a, a cómo hacerlo, porque este es un sistema totalmente diferente y que nosotros lo desconocemos totalmente entonces una manera de darlo a conocer, de que usted aprenda cuando usted llegue a los recintos cuando llegue a su colegio electoral, a su mesa como usted le quiera llamar usted tenga ya la, la, la capacidad para poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, entonces, yo entiendo que eso, eso debió ser un trabajo que debió también llevar o debió ser llevado a cabo por parte de los, de los partidos políticos. Ahora bien, señor Romero, como decía un tío, como te digo una cosa, te digo la otra. La Junta Central Electoral eh, se le ha dispuesto una cantidad significativa de recursos, Muy lo que también entiendo yo debió ser un papel eh, más activo por parte de la Junta en términos de publicidad que en este simulacro. Hay gente que todavía hoy lunes no se enteró de que eh, había un simulacro. gente mm. que, que yo te puedo decir, donde nosotros comentábamos, y ¿qué es lo que hay? Un simulacro. que no sabía? Entonces, eso entiendo yo. Mira, Esa responsabilidad directa de la Junta Central Electoral, claro está, sin dejar fuera los partidos políticos que son actores principales también claro. en este tipo de Mira hay, hay algo que los lo partidos políticos tienen que sacarle un poquito de provecho a eso es que tú acabas de decir. Y es Miren qué pasó. No, es, no, no hubo ni un 3% de la población votante que se, se involucró en el simulacro a de, de, de redundancia. Sí, sí, ahora bien, ¿qué deben de hacer los partidos? Da un paso atrás y dice, oye, pero si esto es el simulacro, que la gente no está entusiasmada en votar en una primaria... Cuando venga la primaria, ¿quién va a votar por la primaria? Ahora tú vas a, ser, bueno, ¿tú sabes cuál va a ser la diferencia? Uh -huh. Perdón que te interrumpa, Sergio. Que por ejemplo, en el día de ayer bueno, ¿cuál es el interés? El único interés que había era de aprender a hacerlo. Como uh -huh. un sistema nuevo, tú ibas y ibas a saber ya cómo hacerlo. Si la la de lo que ahora dijo, yo no voy a votar, ¿para ahora, qué día, ahora, ¿para qué ahora día bien, voy a practicar. Eso tiene muchas lecturas. Uh -huh. Eso también es una, tiene una lectura que usted le puede decir. Pero es que la, es que nosotros, el dominicano ha perdido el interés porque no cree en los políticos. Exacto. Entonces, si yo no voy a votar en las primarias ni en las elecciones, por las razones que usted entienda eh, prudentes, pues para qué yo Perfecto. voy a ir. O sea, eso es una lectura que se le puede, que se le puede dar a, a esa, a esa situación. Oye serio, a nivel nacional. Ni a un 3%. Ni un 3%. Estamos hablando de 7, 7. millones y pico de habitantes. Se votaron en la a 161, que 61 mil solamente. La, oiga la diferencia. Yo visité algunos centros, algunos recintos en el día de ayer, donde funcionan múltiples eh, colegios, múltiples mesas. Y Óigame, yo fui a una mesa ayer que tiene varios, varias, a eh, eh, un colegio que tiene varias mesas. En total, habían 3.955 votaban en esa mesa, ¿sabes cuánto habían, a las 330 de la tarde, 1, habían ido al simulacro? Ahí. 34. Sí. Óigame, esto hablando de 3 mil y pico. En otras, 1,900 y pico, habían ido 18. Sí, no. El, o sea, mira, que es un número muy, muy, mira. muy. Eh, eh, eh, Bajito. Lo primero es el civismo del votante dominicano se ha perdido totalmente porque no existe civismo en votaciones, ya sea nacionales, internacionales, regionales, eh, simulacros, eh, todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, el, antes la, votar era obligatorio, luego se convirtió se convirtió en un deber civil, ¿verdad? Donde no, no, es, no es que te obliguen a votar, pero es un deber tuyo de votar elegir y ser elegido ahora bien ¿qué pasa con esto que ya el voto tiene un estímulo extra que no sea eh, el, la, la comunidad la comuna, que tratar de que un país avance, tratar de que un país elija su mejor candidato, tratar de que un país eh, avance del mundo de vista político, sino que es un voto donde tiene un precio un voto donde el estímulo que hay es otra cosa si ustedes, si ustedes ven... Esa es la diferencia. ¡Claro! No, esa es la diferencia. Pero de, acá, El papá. simulacro de la, y las primarias. Por ejemplo, tú, eh. tú hablas... Es muy común oírte a ti decir, hablar del bonoluz, sí, del sí. bonogás, ah, de, o sea, ¿cómo se llama? Échame, el, el échame... El, correcto. El, el, el picapollo. y la esa, vaina. esa es la diferencia. Ahí no estaba involucrado Ayer eso. no había la más mínima no. motivación para utilizar el simulacro. No, no, no, es la única, no. la única se van a, a, a triplicar las la candidaturas no exactamente de personas ¿Sí? que van a las primarias pregúntelo a Gonzalo a Gonzalo la a las primarias usted va a votar por Juan Pérez uh -huh. el regidor por Juan Pérez diputado y o senador para que sea el candidato es por eso pero uh -huh. esos que yo mencioné esos candidatos que yo menciono lo van a, lo van a inducir a usted claro, a que vaya a votar mecanismo? pero ayer no había ningún tipo no, de motivación no, no como, no la, tipo. como lo que dice Cereo, como los bonos, los de, de, no, de no, existe eso, no existe eso, entonces el, el, ya en la primaria eh, por eso decimos que la primaria van a ser prácticamente una elección igual con los se va a agotar recursos igual como si fuera una nacional de manera Porque... que yo insisto yo insisto eso lo de ayer y lo que puedan venir no sé si vendrán algunos más debe ser una responsabilidad directa de la Junta sí. Central Electoral, que es el organismo que tiene bajo, encima de sus hombros de organizar las primarias, las, las elecciones presidenciales y vicepresidenciales y posiblemente una segunda vuelta. O sea, un compromiso que tiene, una responsabilidad que tiene la Junta de eh, organizarlo, que yo espero... Que el éxito no sea como el de ayer, porque la que Junta dice no, su presidente no dice, que fue exitoso, Sergio, Sí, no, mire, y van a no, aumentar a no, medida Oye, que... Sergio, ¿por yo digo, oye, ¿cómo es posible? ¿Tú sabes cuánto se gastaron ayer para ese simulacro? No recuerdo. Yo no sé a cuánto asciende lo que gastó la Junta en ese simulacro para que apenas menos del 3%, dos de puntos y piquito por ciento de lo, de asistiera la, a ese simulacro. No, no. Decía un amigo tuyo, imagínese usted, por ejemplo, en esta planta, en este edificio, usted hace un simulacro. Eh, de incendio, ¿verdad? Uh -huh. Para prevenir cualquier incendio. Lo que sale son dos gentes. No, no, entonces eh, solamente participan eh, en el simulacro. La recesión. De, y 100, que... de 100 participan tres. Sí. Y los 97 se quemaron. Sí, se quemaron. ¿Ve? Eh, entonces, ¿dónde está el éxito? El éxito de, es, de ese simulacro está que, eh, si no el 100%, pero lo más cerca del 100% participaran en ese evento. El éxito de ese pero, simulacro es el que nos, nos dice y nos da una lectura de que en este país. No existe, no existe lo que se llama eh, política o, eh, o ciudadanos que creen en la política para salir del problema, sino ciudadanos que ven la política como una especie de compra y venta, donde la, cada, cada vez que hay unas elecciones, un voto suyo tiene un precio. Uno tiene el precio de una secretaría, de un ministerio, y el otro tiene un precio de dos días de comida en su casa. Así, no es. es más de... ¿No, no, no solo es que no creen en la política, que no creen en nuestros políticos. Claro, en todo. Yo, de, yo no, me he cansado de decirle que nosotros vivimos en el... En el eh, este país es el circo más grande del mundo, ¿verdad? Por uh -huh. los payasos que tenemos nosotros. Y me atrevería a decir, eh, existen redes eh, mundiales, ¿verdad, Sergio? En, de mafia. Uh -huh. sí, o sea, claro. organizaciones eh, eh, que se dedican... A infringir la ley, a hacer actos eh, que van contra la ley. Y, Buscarle el lado del y de yo la creo, ley. Yo creo que este país eh, es una mafia sí. por las cuatro esquinas. Yo sí, quisiera sí, que tú sí. me señalaras, Sergio, y usted sí. que no está viendo. Dime en un área, en un área cualquiera que no haya de la vida nuestra. Que no haya búsqueda, como dice la gente. Que, no hay sí, que no haya una mafia. Una sola, usted me sí, menciona, sí, sí. una sola. Sí, sí, eso si usted comienza, dice, en el sector eléctrico, habrá mafia. Oye, pero Dios mío, pero ahí, que tal que ¿Eh? pone? Dos. ¿Mm? Y en el sector transporte, ah, habrá mafia. Anda la porra. Pero está poniéndonos ejemplos porque vos buscaste ¿Eh? un monasterio. Dime, en monasterio. Oye, sí, ¿no? Sí, com si pero... comenzamos nosotros a enumerar, Moncho, a enumerar pero... área por área, no hay una sola área en no, este no, país no, no. Que, no haya cabineo, que no haya mafia. Violaciones de eh, derechos. Que no de haya todo. mafia. Entonces, ¿ustedes cree que un país que funcione así como el nuestro pueda realmente no, echar no, para adelante? No es Entonces, eso, cuando ¿sí? tengamos un discurso de un candidato o de un partido, sea cual sea, que tenga la intención, la mínima intención, porque el que, el que la tiene y lo dice, óyeme yo no, no va a encontrar qué hacer para que yo le crea, para que usted que no está viendo le crea. Porque ya la gente perdió totalmente la confianza en nuestros políticos. Por eso que yo acabo de decir. Pero, pero, no hay una, una sola área de la vida mira, de este país a mí no me que me no hay una más A mí no me cae mal Gonzalo Castillo. O sea, yo le voy a ser honesto. No me cae mal porque no me, no me ha hecho nada, ni he visto nada. Pero... El, el ejemplo vivo de lo que tú acabas de decir ha sido, ha sido la figura de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo desde un ministerio, sale de un ministerio, dice que va a ser candidato y arrolla de manera, de manera aplastante a seis políticos reales que todo el tiempo han hecho campaña política. Gonzalo, ¿quién me ha visto a mí, Gonzalo, en los últimos, antes de las últimas dos semanas? Metido en campaña. Yo quisiera que me lo digan a mí. ¿Ah, ustedes, recono ¿Ustedes reconocían a, Ca a González Castillo como político antes de dos semanas? Una pregunta. Y que me llamen y que me digan. Y tú aplastar a cinco políticos. Seis políticos de su misma. No de la oposición. De su misma línea política. Que vienen con proyectos. Que vienen con esto. Que una cosa. Se lanzan primero. O sea, toda esa parafernaria que tiene que ver con lo que es el voto, con lo que es la, el partido, con lo que es, todo esa lo que es eh, eh, política. Entonces, una pregunta. ¿Qué nuevo dijo Gonzalo que no decían esos seis? ¿Qué nuevo dijo Gonzalo que va a ser diferente a esos seis? Absolutamente nada. Absolutamente nada diferente, todos dicen lo mismo, pero había una razón. Ninguno de esos seis tenía la cartera ni el apoyo presidencial que tenía Gonzalo Castillo o que tiene Gonzalo Castillo. No es una fuerza política Gonzalo Castillo, es una fuerza económica y eso es lo que prima en los últimos 20 años en la política vernácula dominicana Entonces, no queráis, no, querré, no no, vamos a querer Tener un país organizado, institucional Cuando depende de ser elegido y, y tus facultades para gobernar Depende de la cantidad de dinero que tú puedas dar O tú puedas eh, eh, Desmenuzar con 500 y 600 pesos a una población Y eso no lo ha hecho Gonzalo Castillo solo es una historia de más de 15 años que tenemos en esto. Pero el más ejemplo más cercano es el de él. Y el que tiene mayor peso específico, porque lo hizo con, su, con gente de su propio partido. O sea, no fue que eh, se enfrentó a lo del PRM, no, no, no, A su propio partido, y con el simple hecho de una cartera con dinero, una cartera que, que abarrotó la, el, el, lo que es publicidad, ¿Mm? Lo, lo llenó de una manera tal que prácticamente aplastó a, esas, a esos seis ciudadanos. Entonces, si una política es así, y lo estoy diciendo, no es Gonzalo que lo ha hecho. Recuérdense, Danilo lo dijo, me venció el poder. Fulano lo dijo, me venció en lo cual, Porque es así. Entonces, no queremos, no vamos a querer, como dice eh, eh, Puntier, ahora quiere un país sin mafia, cuando ¿cuándo solamente se necesita tener dinero para ser presidente en este país. Entonces no... no tú, bueno, no hija no no más. Ya eso está sí. definido en el PLD, ahora vienen otras, eh, ¿verdad? Vamos a otra pasar a otro episodio, eh, que son las primarias que el próximo 6 de octubre. Quiero recordarle a todos ustedes que el vehículo, el que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad de la